Compañeras y compañeros, amigos y amigas, hoy en este espacio pues queremos ni más ni menos que invitaros a estas jornadas municipalistas que desde IU Córdoba queremos desarrollar este viernes 10 y este sábado 11. Una jornada municipalistas tituladas Transformar desde el municipalismo. Sabemos de los esfuerzos que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras en las distintas responsabilidades municipales que, que tienen a lo largo de la provincia de norte a sur y lo que queremos no es ni más ni menos que poner en valor todas esas políticas y además que sirvan para extrapolar nuestras experiencias, ...experiencias que lo único que hacen es mejorar la vida de la gente en nuestros pueblos... ...a pesar de estas políticas neoliberales que están eh, bueno, pues en Europa, en el mundo... ...y evidentemente también en nuestro país nuestro, y en nuestra región. Dicho esto, eh, ni más ni menos que queremos animaros... ...estas jornadas que empiezan el viernes a partir de las 6 de la tarde... ...que vendrá para inaugurarlas Antonio Maillo... Que vendrá para cerrar la, nuestro compañero de la Dirección Federal, Ernesto Alba, el propio sábado por la noche y que bueno, y que básicamente pues tienen varias, varias, varias temáticas desde eh, de participación ciudadana, empresas públicas, modelo de ciudad, urbanismo y medio ambiente, cultura, patrimonio, servicios sociales, municipalización, ayuda a domicilio, igualdad, la mujer en medio rural, reto del municipalismo. Todo un amplio debate para que dentro de ese propio debate surgirán otras temáticas muy interesantes, porque vendrán compañeros y compañeras compañeras del resto del país, desde Pamplona, desde Rivas hacia Madrid, desde la provincia de Cádiz, desde eh, a Seseña, en fin, compañeras y compañeras del resto del país. Por lo tanto, yo creo que va a ser una jornada muy interesante, muy importante para la militancia de Izquierda Unida y para los amigos y amigas de Izquierda Unida, y por lo tanto, nada, esperaros con pasión, aprender, vamos a aprender mucho, nos vamos a formar y vamos a poder extrapolar esas experiencias, ni más ni menos que esperaros para este viernes 10 y este sábado 11. Un abrazo a todos y a todas.